En el marco de los festejos patronales en honor a la Virgen de la Asunción, el pasado sábado 13 de agosto se llevó a cabo en el Auditorio de la Comunidad de Santa María Batá el segundo concurso nacional de Huapango Huasteco, en donde por poco más de seis horas y con aproximadamente cuatro mil espectadores, 100 parejas provenientes de San Luis Potosí, el Cardonal, Reynosa, Colima, Tampico, Tuxpan… Querétaro, Veracruz, Nicolás Flores, Simapán, Gilitla, San Juan del Río, Tamás Unchale, Progreso de Obregón, San Antonio Zaragoza, Actopan, Huichapan y Xmiquilpan se disputaron el campeonato luego de haber interpretado en la tarima los estilos Potosino, Tamaulipeco, Queretano, Veracruzano, Poblano y muy orgullosamente el estilo hidalguense en las categorías infantil, juvenil y adultos. Daniela Álvarez Montoya fue la encargada de dar la bienvenida, agradeciendo la bendición de Dios y de la Virgen de la Asunción que permitieron la nueva normalidad y poder llevar a cabo este evento que comenzó como un sueño el pasado 28 de junio, cuando se lanzó la convocatoria. Agradeció también a todas las personas voluntarias que aportaron un granito de arena. Muy buenas tardes a todos. Gracias. El cual completamos el sueño que comenzó el pasado 28 de junio, día en que lanzamos la convocatoria y con el que nos complace recibirlos en esta su casa, Santa María Bárbara. Sí. Queremos agradecer a todas las personas voluntarias que con su venido de arena hicieron posible este evento, que Dios nos utilice y el pan en su mesa. Deseamos que la Santísima Virgen de las. del listón inaugural del concurso denominado La Tarima de los Sueños estuvo a cargo del ingeniero Daniel Martínez en representación del presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Herón, quien además estuvo acompañado de algunos seguidores y del comité organizador. El secretario municipal refirió que este es un gran evento que se realiza en coordinación con las direcciones de Cultura y Turismo Municipal al reconocer el trabajo de la comunidad y su extensa la invitación a visitar la Feria de Santa María Batá y las actividades que en ella se desarrollan. Es importante que nuestros jóvenes y niños cambien la manera de ver la vida. Este tipo de actividades están dando un gran impulso a nuestras tradiciones. Destacó. <risa> Concentramos 66 parejas en los seis estilos, siendo el estilo de la el de mayor participación, además de visitantes de la región se Zenobuán. Paso a la inauguración de este Estefanía Álvarez Estrada, coordinadora del concurso, agradeció el apoyo del presidente Santiago Hernández Cerón, así como a la gente de la comunidad que con sus donativos impulsaron este sueño que hoy se hace realidad. ¡Sí! El jurado estuvo conformado por reconocidas personalidades del Guapango, la maestra Juanita María de Los Ángeles Cedillo, la maestra Paola Beatriz Huerta Mendoza, el licenciado Eleuterio Acosta Zúñiga y, la li y el licenciado Emanuel Coronel Rico, repartiendo 40 mil pesos en premios y siendo amenizado por el internacional trío Tamazunchale directamente desde San Luis Potosí. Finalmente, los resultados de los ganadores Quedaron de la siguiente manera, la tarima de los sueños 2022, campeones de la categoría infantil, primer lugar estilo queretano, segundo lugar estilo hidalguense, campeones de la categoría juvenil en el estilo hidalguense, primer lugar pareja 38, segundo lugar pareja 22, tercer lugar pareja 28, campeones en la categoría adultos, primer lugar estilo potosino, segundo lugar estilo hidalguense. Tercer lugar, estilo tamaulipeco. Imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día.